Desafortunadamente se formó la guerra, palabras eh, coloquiales se formó el mierdero, ¿por qué? porque Rusia decidió atacar a Ucrania Entonces aquí ya va a comenzar a meter la mano a Estados Unidos, cada quien tiene su interés eh, personal o de gobierno, no sé cómo llamarlo ahí pero si sí hay un interés. O sea, esto no es porque ellos les caigan bien. Eso es el mismo caso de Venezuela. No es porque Venezuela sea bonito y tenga mujeres bonitas. Para ellos eso, eso no, no sirve. Aquí hay dos estancias. La primera, Rusia pelea por dos razones. Porque no olvidemos que la antigua Unión Soviética era muy grande. Y se dividió en varios países. Entonces Rusia perdió mucha fuerza. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Putin en esto, para estos últimos días? Tratando de recuperar lo que más pueda de población para que rusia no sea tan pequeña y a la vez siga siendo una potencia como lo ha sido durante las últimas décadas perfecto esa es una de las razones la otra razón es porque ucrania está con Estados Unidos. Y Estados Unidos pretende colocar bases en Ucrania como las está colocando Rusia en Venezuela. Entonces Putin no le quiere dar papayazo a Estados Unidos de tenerlo ahí a la espalda apuntándole. Entonces él se está curando en salud. ¿Y el interés de Estados Unidos cuál es? También el petróleo Entonces desafortunadamente la población queda en un segundo plano Es muy triste ver cuántas vidas toca perder acá Cuántos inocentes van a caer Cuántas personas que sencillamente estaban en el lugar equivocado Van a pagar las consecuencias de los ideales o de las ambiciones que tiene cada uno Ahora, viene una pregunta que es clara ¿De qué le sirve a Venezuela meterse o no meterse? De pronto Venezuela con Maduro a la cabeza Se mete de lambón, porque no es otra cosa A decir, cuente conmigo, ¿cuántos hay que mandarles? Es muy fácil llegar y coger a esos pobres soldaditos Y mandarlos allá como boca de cañón ¿Y qué? Sacando su hombría, sacando su poderío Demostrando de que entre comillas, él es el que manda en Venezuela. Es triste, pero desafortunadamente esto arrancó. Y esto, tenemos que ser muy claros, que en una guerra no hay ganador. Hay un menos perdedor, pero ganadores no hay. Y sobre todo, porque en medio de una guerra, lo que más lleva del bulto, los que más pierden es la población que está en la mitad Lo mismo que está pasando en Venezuela Maduro puede decir que está pasando la mejor época De la economía venezolana Que están bien, que muestran los bodegones Los whisky, los, los Ferraris Y pues eso se ve bonito Pero el pueblo que está en la mitad Es el que está padeciendo realmente esta crisis Es increíble llegar a estas estancias y que el régimen de Maduro muestre con orgullo que puede contar con él y su ejército bolivariano, cuando sencillamente priman solo intereses económicos, sin importar cuántos inocentes mueran. La OTAN condenó el ataque de Putin y anunció el refuerzo de sus aliados en Europa. A primeras horas de la madrugada se emitió un comunicado tras los bombardeos de Rusia sobre Ucrania. El bloque militar indicó que los miembros que la componen se mantienen unidos para defendernos mutuamente. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, condenó el ataque perpetrado por Vladimir Putin contra Ucrania en el este de Europa y anunció el refuerzo militar de todos los aliados que componen ese ese bloque estratégico para la defensa de las democracias de manera categórica condenamos con la mayor firmeza posible el horrible ataque de Rusia contra Ucrania totalmente injustificado y no provocado nuestros pensamientos están con todos los muertos y heridos y con el pueblo de Ucrania también condenamos a Bielorrusia por permitir este ataque señala el texto si sabemos Bielorrusia es otro régimen igual al de Venezuela igual al de Cuba igual al de Nicaragua donde sencillamente comulgan con esas ideas y si ustedes miran el contexto de los Istas, izquierdistas, comunistas castristas, chavistas, maduristas ellos prima algo que es la fuerza, o sea el poder lo muestran por medio de la fuerza y eso es como cuando va una persona por la calle y llega un ladrón a robarle el celular o a robarle el reloj o a robarle la plata con una pistola o con un cuchillo y sencillamente se siente indefenso. Esto es importante. Esto no es un problema de Rusia con Estados Unidos y la mitad de Ucrania. Esto es un problema donde ya se está metiendo el ambón Nicolás Maduro, se está metiendo el ambón también Cuba y se está metiendo el ambón Nicaragua, donde sencillamente esto llegue a coger fuerza, nos involucra a todos. Esto no es concebible. Desde ningún punto de vista el rechazo a la acción bélica por parte de la OTAN se conoce poco después de que Rusia iniciara un bombardeo contra cinco ciudades ucranianas y se produjeran decenas de muertes entre civiles y militares. Fue casi al unísono que líderes de toda Europa y Estados Unidos se mostraron indignados y anunciaran nuevas medidas contra el Kremlin por el injustificado ataque. Vuelvo y digo, ¿en qué sirve esto? ¿Solamente porque cada quien tiene un interés propio? Entonces... Yo pensaría si el señor Putin no quiere que se le metan a Ucrania porque siente que le están golpeando en la espalda, pues así mismo debería no meterse en Venezuela para que así mismo Estados Unidos no, no piense lo mismo que él está pensando en este momento, desafortunadamente todo va enfocado a lo mismo, esto es una grave violación del derecho internacional incluida la carta de, la, de las Naciones Unidas y es totalmente contradictorio con los compromisos asumidos por Rusia, ojo, en el acta final del Helsinki, la carta de París, el memorando de Budapest y el acta fundacional OTAN Rusia. Esto no es un compromiso solamente verbal. Aquí hay unos compromisos más internos que se deberían respetar. Lo que esto constituye es un acto de agresión contra un país pacífico e independiente según aclara el comunicado. Estamos con el pueblo de Ucrania y con su presidente, parlamento y gobierno legítimos y democráticamente elegidos. Es lo que está diciendo en estos momentos la OTAN con los países que lo constituyen. Lo dijimos en el pasado y volvemos a decirlo siempre mantendremos nuestro pleno apoyo a la integridad territorial y a la soberanía de Ucrania dentro de sus fronteras internacionales reconocidas, incluidas sus aguas territoriales. Por otra parte, la comandancia de la OTAN Hizo un llamamiento a Rusia para que cese inmediatamente su acción militar y retire todas sus fuerzas de Ucrania y sus alrededores para que se respete plenamente el derecho internacional humanitario y para que permita el acceso y la asistencia humanitaria segura y sin obstáculos a todas las personas necesitadas. Advirtió que se estaban violando los acuerdos de Minsk de los que Rusia es signataria. Los aliados nunca aceptarán este reconocimiento ilegal. La comunidad internacional en junto con la otan se manifestó instamos a rusia en los términos más enérgicos a que abandone el camino de la violencia y la agresión que ha elegido los dirigentes rusos deben asumir la plena responsabilidad de las consecuencias de sus actos rusia pagará un precio económico y político muy alto sabemos que putin por su condición por su forma de ser es soberbio, es una persona como muy puesta en su sitio, pero cuando se trata de un país no se puede hablar en singular, toca hablar en plural y él toma unas decisiones muy personales que no le convienen a Rusia, no le conviene a Estados Unidos, ni le conviene a ningún país del mundo, esto es delicado, porque ojo, Rusia podrá tener un armamento muy grande, de lo más avanzado, pero en cantidad lo superan otros países, la pregunta es hasta cuándo puede durar o cuánto puede durar este conflicto y cuántos inocentes tienen que pagar a que no se han comido. es una grave amenaza para la seguridad euroatlántica y tendrán consecuencias geoestratégicas las acciones de rusia la otan seguirá tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la defensa de todos sus aliados de parte nuestra también estamos desplegando fuerzas terrestres y aéreas defensivas adicionales en la parte oriental de la alianza así como activos marítimos Adicionales. No se les olvide que en el, en el amor y en la guerra para llevarse a un evento se necesitan dos. El amor no se puede hacer solo, la guerra no se puede hacer solo. Se necesita mínimo de dos. Ahora, si esta, si Rusia recapacita última hora, podrían mantenerse la cosa. Aquí el problema es que Estados Unidos responda y entonces esto sí ya deje de ser un conflicto verbal o un conflicto interno a que se vuelva una guerra Jen Stolterberg, jefe de la alianza militar calificó como irresponsable y no provocado el ataque de Rusia contra Ucrania y advirtió que puso en peligro numerables vidas condenó enérgicamente el ataque temerario y no provocado de Rusia contra Ucrania que pone en riesgo innumerables vidas de civiles la pregunta es, ¿qué se gana con esto? Porque vuelvo y digo, la guerra no es una ganancia. Aquí en la guerra no es que ganó este, no. Porque si ustedes se acuerdan de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se habló de quién perdió la guerra, pero no se habló de quién la ganó. Porque una guerra no la gana nadie. Desafortunadamente es lo que hay. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.